Agenda del Parche, una mirada alternativa a la oferta cultural en Bogotá. ¿Quieres escapar de la cotidianidad? ¿Estás aburrido de no saber a dónde ir en tu tiempo libre? Agenda del Parche, Agenda del Parche. Acompáñame a conocer una mirada alternativa de Bogotá. Soy Shirley Betancourt y pronto estaré en otra bota. Acompáñame Agenda del Parche.